26 años, bueno, 27 que llevamos en la tienda y 27 años con estos ganchos. Mira, mira, la bicicleta eléctrica reconvertida arriba. Esto era una mierda. Pero, mirad, mirad, mirad lo que nos trae. Mira. Pues mira, soy Sacha. Hemos creado una marca de pertenecemos a la multinacional suiza y a partir de ahí pues yo que soy también un poco gurú y mecánico del tema de las bicis, pues me di cuenta que no había ninguna solución en el mercado que satisfaciera mis necesidades a la hora de hacer el mantenimiento a mi bici eléctrica, claro pasé de una bici de 9 kilos a 25 y, y se notaba, entonces basándonos en la parte central que es una columna telescópica eléctrica decidimos desarrollar este producto en el que bueno ahora os enseñaremos sobre todo con la bici, cómo se monta la bici, cómo sube, cómo baja y, y sobre todo las facilidades ergonómicas que tiene. Vamos para adentro. ¿Vamos, vale, vamos para adentro. con ahí. ruedas, ya veis que es muy sencillo moverlo. Ocupa muy poco espacio recogido. Y vamos a venir aquí. Y nada, simplemente lo colocamos en el sitio que vayamos a utilizarlo y lo enchufamos a la luz. Y ya aparece la medida. Entonces, a partir de ahora aquí ya podemos subirlo tanto con el mando manual como con el mando pedal como automáticamente la base está diseñada como veis para poder poner sin problemas las dos ruedas entre ellos ¿vale? entonces ahora aquí abrimos lo que es la garra que también está especialmente diseñada este sistema que hemos eh, eh, realizado o diseñado es sobre todo también para poder sujetar cuadros de carbono o sea podemos cogerlo desde la tija del sillín ponemos en la posición para cogerla en el cuadro. Abrimos y ahora con el mando lo ponemos a, su, a la posición de amarre. Que sería ahí. Entonces ahora simplemente ya veis que puedo soltar la bici, no hay mayor problema. La llevamos a su punto de anclaje. Ya tendríamos la bici anclada. Ahora para que no nos moleste podemos plegar la maneta. Simplemente ahora presiona botón 3 y ya veis que la bici va a subir a su posición ideal para reparar madre esto no sé si lo sabré utilizar Yo, bueno, tiene muchos botones eh, es, <ríe> Muchas muy, palancas. es muy sencillo tú te acuerdas del 1 y del 3 que no necesitas ninguno más ya la tenemos entonces ahora ya veis que la bici la puedo mover libremente hasta una posición adecuada entonces si me gusta trabajar en esta posición simplemente con esta manita de aquí bloqueamos y ahora ya podría trabajar en esta posición como veis ajuste de cambio lo que queramos otra cosa que me gusta mucho de este, de este banco es que aquí tenemos un sistema para enganchar el, el móvil y ponerse en YouTube. ¡Cinco sí San González! A, Dale al like, suscríbete y comparte! Eso es. Un detalle para no quedarnos sin batería en el móvil, aquí en el lateral del mando tenéis un puerto USB de carga. Entonces simplemente conectamos el puerto USB al móvil y ya se nos carga. Normalmente trabajar así, por ejemplo, en esta posición en el manillar, Puede ser cómoda, pero si tienes que regular el ángulo de los frenos o de la, del manillar, pues no es, yo creo que no es la mejor posición. Entonces, para eso, soltamos la bici, presionamos a botón 1, ¿recuerda? Botón 1. Ella se la va a bajar y se va a posicionar en, en, su posici en la posición mínima, tocando las dos ruedas el suelo. Ahora aquí en esta posición podemos trabajar perfectamente, tenemos aquí eh, accesible toda la parte de los componentes y podemos hacer perfectamente la regulación del manillar, la regulación de la, del ángulo de los frenos, la, el sillín... Sin tener que subirla al banco, bajarla, subirla al banco, está Eso sujeta es. y en cualquier momento le damos al botón y vuelve a ponerse... Ahora por ejemplo si la tuviéramos que mover por lo que sea simplemente le presionamos al botón 2, ¿vale? que es una, una posición intermedia, en esta, en esta posición mismo, yo aquí la bloqueo y ahora podemos guardarla, moverla donde necesitemos. Oigo, oigo, oigo. Perdona, que te va, que te va a poner. Así y ya está. Otro de los temas que no he comentado es el mando pedal. ¿Por qué tenemos mando manual y mando pedal? Pues el mando pedal sobre todo es para tener las manos libres. O sea, yo ahora si necesito subir la, la bici con el pie, podría subir la bici hasta la posición ideal de trabajo. También la puedo bajar sin problemas. Y el mando siempre lo vamos a poder usar para subir y bajar y luego que vaya a las posiciones mínima y máxima, y otra tercera posición de memoria. Este es el modelo lo que nosotros llamamos el estándar y luego tenemos el heavy duty. El heavy duty sobre todo lo tenemos pensado para eh, eh, talleres muy muy grandes en el que podemos tener hasta tres o cuatro empleados y también temas de alquiler de bicicletas o zonas de montaje en la que pues, va a haber muchísimo movimiento. Eh, básicamente hacen lo mismo, el heavy duty lo que tiene es algo más de recorrido, levanta más peso, y, y tiene un, un ciclo de trabajo más elevado, o sea, más velocidad de trabajo. Este va a 35 milímetros por segundo, el Heavy Duty va a 50 milímetros por segundo. Por lo demás, la base, control, soporte, todo el soporte de la bandeja, las manetas, es exactamente todo igual. Para más información lo podéis ver en nuestra web. Otra de las cosas interesantes que no he comentado es el sistema que tenemos de antiatrapamiento. ¿Vale? Entonces, imaginaos, por ejemplo, que tenemos la bici en la, en la posición mínima, que es el, el mismo sistema que hace que ahora mismo cuando baja de su punto mínimo se coloque, cuando detecta un, un, un, obstáculo. No, un obstáculo. Entonces yo ahora por ejemplo si me pongo a subirla, imaginaros que ahora aquí la, en la rueda de atrás detectará un obstáculo, es pues automáticamente se para y se mueve dos centímetros en la dirección contraria al movimiento. Vale, con esto eh, tenemos una seguridad adicional diría yo. Pues con este cacharro Ciclos Almozaras pasa al siglo XXI Nos modernizamos Cada día se venden menos bicicletas Hay más trabajo de taller Pues hay que preparar el taller Para trabajar bien con las bicicletas eléctricas no ¿En azul? ¿Habíais pensado en ponerle en azul? Por ahora estos, ¿es son los, estos son los colores corporativos de nuestra empresa. <risa> <risa> se, <risa> se, escucha, se escuchan sugerencias y podemos personalizarlo. Todo lógicamente tendría un sobrecoste, sí. pero no podemos personalizar. ¿Por qué no? Si quisiera azul, en vez de pintarlo en rojo, lo pintamos en azul. No, bueno, no hay problema. pues ya te iré contando. Ya os iré enseñando. ¿Cómo funciona el cacharro este? Vamos va a, a llamar Caballete Eléctrico Ergonómico de Bicicleta. Que no es un cacharro, Caballete Ergonómico Eléctrico de bicicletas Eso es muy largo, busca ahí en una sigla. Eh, eh, eh, eh. Bueno, las costas Spark era muy fácil subirla. Esta de 25 kilos me parece que cuesta un poco más, ¿eh? Mira, mira, mira, mira cómo sube. ¡Hola! Si me hubiera tocado hacerlo a mano, estaría aquí baldado. Mira, mira, hasta arriba la quiero, ¿eh? C3PO. Levántame la bici. ¡Ole! ¡Ole, juguete nuevo! ¡Qué contento estoy!